Para este sábado el Powerball tiene un premio de 170 millones de dólares, mientras que para mañana viernes Lotto Cash tiene un premio de 540 mil dólares que pueden ser tuyos sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene 205 mil dólares. El verano está caliente y llegó con alto voltaje. Participa del verano eléctrico de la Lotería Electrónica, donde puedes ganar premios en efectivo, así como bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar? ¡Juega verano eléctrico!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 raspa tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a celebrar pero mi gente Comencemos con el sorteo del Pega 2 boleto en mano y mucha suerte Puerto Rico primer número es el 4 el 4 segundo número es el 9 el 9 el número ganador en el Pega 2 es el 4 9, el 49. Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte, mi gente. Y recibimos el primer número, que es el 1, el 1. Segundo número, que es el 4, el 4. Tercer número, es el 6, el 6. El número ganador en el Pega 3 es el 1. 4, 6, el 146. Finalizamos Puerto Rico con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, mi gente. Y decidimos el primer número. Que es el 7. El 7. Segundo número es el 5. El 5. Tercer número. Es el 4. El 4. Último número en Pega 4 es el 5 el 5. El número ganador en el pega 4 es el 7 5 4 el 75 45. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información visita el enlace loterías de loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares y que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Hablando de nuestra programación por TV San Juan, TV Mayagüez y WSTTD San Juan 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360. Comprometido el secretario de Educación Federal con ofrecer más apoyo a Puerto Rico anuncia además más recursos para la UPR. Mientras, Departamento de Educación se prepara para el regreso a clases. Secretario anticipa cambios a los protocolos contra el COVID. Y atención a los abonados de la AAA que se sirven del superacueducto. Sepa que podría experimentar intermitencia o interrupciones a partir de este domingo. Puerto Rico presente en las Olimpiadas de Ajedrez. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ¡Ahora! Amigos, de su segunda visita a la isla, el Secretario Federal de Educación se comprometió con brindar más apoyo técnico al departamento local para mejorar los servicios a los estudiantes. El funcionario también escuchó a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, sobre los efectos de la pandemia y asegura que destinará más recursos para apoyar la salud mental de los estudiantes. Mayra Acevedo tiene reportaje. El secretario de Educación Federal, el puertorriqueño Miguel Cardona, se mostró satisfecho con el progreso del Departamento de Educación Local con el uso de fondos para la pandemia del COVID y reiteró su compromiso de brindar.